la gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Hoy les traigo mostrando mi cuenta 100% eh, Sin nada más que decir, vamos al video pero que les guste, bueno, por aquí está mi ID Gente, para que me agreguen Un poquito abandonada la cuenta, pero bueno gente, eso es lo que traemos el video de hoy es Platino 4, ese es mi clan en el que estoy ahora en este momento. Esos son mis emotes. Vale. Espero que lo apoyen con un me gusta, mi gente. Una suscripción para llegar a esos 600 suscriptores. Bueno, esos son todos mis personajes. Con... Estaba subiendo un poquito el volumen porque es, nos, que, es nos, que nos... No se escuchaba nada, gente. Para que todos ustedes escuchen a la perfección. Bueno, ahí estaba otra vez subiéndole. Bueno, mi no. gente, esos no son los personajes. El personaje Cla que teníamos por ahí. Personaje clave. Eh, vale, ahí está. Lo hace un, un montón de tiempo, gente. Que ni yo me la creo Vale, Ayato, Bucó Kelly, Crono Adol León Dimitri <laughs> Loas Otto, Luqueta I Paloma no no, Ford, André Laura, Viquita Olivia Miguel, Misha La Patrona y Eva y Adán. Listo, gente. Esas son todas mis personas que yo tengo. Ahí tengo es a Matzin. ¿vale? esas son todas mis armas. Como le estoy diciendo, la cuenta no tiene nada, mi gente. Están todas aquí, verdad. Bueno. Ahí está. No tenemos nada de skins. Tenemos pocas. Porque no las sacamos en la Luke Royal son todas mis gorras me gusta mucho esa la que les voy a mostrar esa moradita me gusta demasiado ese pelo vale esos son todos mis tapabocas cubrebocas como se diga son tres maquillajes y por cierto gente están regalando camisas de fútbol que aprovechen los que no se han conectado que se conecten y se metan de una vez y la reclamen una pantaloneta esos son mis zapatos chancletas esos son todos mis bolsos caja de muerte es para caerías tablas eso es como se llama son todos mis emotes esquines de carros no tenemos nada Tenemos 2, 1, 1 Son todos mis iconos Esos son mis logos creo que es que se llaman Esos son todos mis iconos mi gente Tenemos poquitos Y esos son mis fondos Como les digo esa cuenta tiene hasta apenas va a cumplir dos años mi gente de uso pero Tenía abandonada pero ahora Va a estar activa Y bueno mi gente Vale Está lo Por cierto vean Nuevo evento mi gente De Yelbalvin. Malvin que cargue mm. Y Oh oh oh mi gente tienda misteriosa que ni yo me la creo recarguen muchos diamantes para que puedan comprar y bueno mi gente creo que ya llegamos al final del video ese es mi ID para que me agreguen voy a estar aceptándole todas las solicitudes y bueno gente hasta aquí el final del video Chao, chao.